Saluda a las noticias de Javier Mesa-Reich. Soy José Platero. Bueno, José, José eh, cuéntanos un poquito cómo está siendo esta planta, cuál es el lema de la falla y qué falla es. Bueno, pues la planta de momento está saliendo todo bastante bien. Hemos padecido hoy un poco por el aire y tal, pero bueno, bien. Parece que el aire está menguando un poquito y entonces, pues, a ver, si no llueve y todo va bien, pues... Y bueno, es la falla linterna. Eh, ¿Linterna? ¿Narrobella? Narrobella y, sí. Y, es, ¿Y a mí por qué? ¿Y a mí por qué es el lema? Es el varón de cárcel. Sí. Y, y la pregunta es: ¿Y a mí por qué? ¿Por qué me han, han quitado el nombre de las calles, de la calle, y lo han, lo han cambiado por Avenida del Oeste? Y entonces es la pregunta típica que muchas veces nos hacemos, ¿y por qué a mí? Y ya entonces la, las bas, la, todas las figuras de la base de las escenas hablan de ¿y a mí por qué? Entonces eh, habrán escenas de, de la abuelita que le está quitando el banco y y el dinero de las pensiones y entonces dice ¿y a mí por qué? O el chino que está en medio de, de Estados Unidos y Corea del Norte entre la guerra ¿y a mí por qué? Y bueno, hay muchas más escenas que yo creo que va a ser una falla divertida, con un remate que, que la verdad es que ha quedado muy chulo y, y bueno, y a ver si gusta y, y ya está. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias por tu explicación y por conocer, bueno, pues cómo es la planta de la falla linterna narrobella de, desde el punto de vista de un artista fallero. Muy bien, gracias a vosotros.